cuánto nos vamos a gastar en la Romareda y quién lo va a pagar. En esos menores costes habrá que pensar si es necesario un estadio nuevo o si se puede ir a una remodelación integral que aproveche parte de la estructura actual y que alargue su uso a largo plazo. ¿Es necesario eso? Hay informes técnicos tendentes a decir, sí, a lo mejor también se podría hacer así y en lugar de gastarnos 200 millones gastamos 60 o 70, por ejemplo. Eh, por decir por, por decir algo, porque no tenemos cifras, no tenemos informes de, de ningún tipo. Es decir, que, que bueno, desde luego la titularidad del campo se tiene que mantener en, en, en el ayuntamiento y cuando hablamos del coste, ya termino, eh, el coste de las obras, si tiene que ser el mínimo posible, hay que pensar que el ayuntamiento no puede eh, detraer recursos económicos para el pago de esa remodelación. Eh, a mí me parece muy bien que si vía privada, si entidades financieras, si la Federación de Fútbol, si la DGA, si la Diputación, y que a nosotros nos, nos pueda tocar una parte, eh, pero que el Ayuntamiento tenga que traer de sus presupuestos ese dinero, estoy radicalmente radicalmente en contra. Hay, hay, hay un tema aquí, empezó la campaña electoral con el señor, con el señor Azcón, vulnerando... La neutralidad de un club deportivo como el Real Zaragoza al hacerse una foto en el campo, y la vamos a terminar igual, utilizando el señor Azcón La Romareda como campaña electoral. Y todo esto, todo esto forma parte de ese tinglado: ¿eh? ese tinglado de muchas fotos, mucho aparente proceso de escucha y muy poco proceso participativo con informes eh, bien elaborados.